Sábado de la doceava, semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo del 5 al 17. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Canfernau, se le acercó un oficial romano y le dijo, «Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho». Él le contestó, «Voy a curarlo». Pero el oficial le replicó, «Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa». Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro le digo, ven y viene. Y mi criado le digo, haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, admiró Jesús y dijo a los que le seguían, yo les aseguro que ningún israelita ha hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro vio a la suegra de este en cama con fiebre, entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías él hizo suya nuestras debilidades. Y cargó con nuestros dolores Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús vuelve a Cafarnaúm El centurión pagano se le acerca a Jesús El centurión era religiosamente impuro Por no pertenecer al pueblo de Israel Un judío no, se debía, no debía entablar conversación con paganos Ni mucho menos ir a su casa el centurión ruega a Jesús por un criado que tiene en casa paralítico que sufría mucho. Jesús está dispuesto a ir a casa del pagano y curar al enfermo. El centurión en su respuesta se declara indigno como pagano, pero eso le da ocasión para mostrar la calidad de su fe. Acostumbrados a ser obedecidos, ven Jesús una autoridad absoluta capaz de sacar al hombre de, de la parálisis. El centurión solo le pide una palabra. Mateo alude a la misión entre los paganos, que sin haber tenido contacto directo con Jesús, experimenta la salvación que de él procede. La presencia física de Jesús no era necesaria. La salvación de los paganos se realizará a través del mensaje. La fe del pagano suscita la admiración de Jesús y da pie al contraste con la poca adhesión que encuentra en Israel. Jesús ve que su mensaje va a suscitar mejor respuesta entre los no judíos que entre los israelitas. La curación del criado del centurión va a mostrar que la salvación se extiende a los no judíos. Aparece estos en el reino en unión con los tres patriarcas que presiden el banquete. Los israelitas que tenían derecho prioritario para entrar en el reino, por no reconocer en Jesús, serán excluidos del reino. La fe en Jesús es condición necesaria y suficiente para ser ciudadano del reino. Jesús responde al centurión y su palabra tiene eficacia inmediata. Mateo muestra la eficacia de la palabra de Jesús. La situación de la suegra antes de ser curada es equivalente a la del paralítico. Gastó su contacto en la mano para liberarla. Así Jesús derriba la barrera que separaba a puros de impuros, a israelitas de paganos. La fuerza de Jesús está presente en su palabra. Mateo ve en esto el cumplimiento de Isaías 53.4. Que trata del siervo de Yahvé el cántico del siervo trata de su sufrimiento y muerte Mateo alude a la pasión y muerte de Jesús será entonces cuando él quite las dolencias y enfermedades de la humanidad son expresión de la salvación integral efectuará Jesús la gracia no depende si uno es judío o no sino de su actitud de fe Jesús afirma que se acabaron los privilegios de cualquier religión, ya que del mundo entero, Oriente y Occidente, vendrán los que ante Dios tendrán el mismo premio que los patriarcas de Israel. La salvación que Él anuncia va a ser universal, no será sólo para el pueblo de Israel. Muchas veces hemos recibido hasta grandes milagros y pruebas de su amor, pero no hemos hecho nada o no hacemos nada. En este caso, la suegra se levantó a servirles. Qué mejor manera de agradecer todas y tantas gracias que recibimos de Jesús, que sirviéndole. Hoy en día tenemos muchas formas de servirle, especialmente en nuestra iglesia, en nuestra parroquia, en la evangelización, en los hermanos necesitados. Hoy se necesitan evangelizadores, catequistas, auxiliares de la pastoral social, de la pastoral de enfermos, etc. Siempre podemos encontrar en qué darle una mano al Señor. Si has recibido alguna gracia especial de Jesús, no solo te contentes con decirle gracias, busca una manera concreta de servirlo y mostrarle así tu agradecimiento. Jesús sigue ahora en la misma actitud de cercanía y de solidaridad con nuestros males. Él quiere curarnos de todas nuestras males. Jesús nos quiere tomar de la mano o decir su palabra salvadora y devolvernos la fuerza y la salud. Nuestra oración llena de confianza será siempre escuchada, aunque no sepamos cómo. La Eucaristía quiere curar nuestras debilidades. Jesús mismo se hace alimento nuestro y nos comunica su vida. Pues dice Jesús, el que come mi carne permanece en mí y yo en él. El que me come vivirá por mí, como yo vivo de mi Padre. Antes de acercarnos a la comunión, en la misa, repetimos cada vez las palabras del centurión de hoy. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el Señor los bendiga.